Los regidores de la Junta Distrital de Snoví realizaron este lunes una rueda de prensa donde denunciaron irregularidades millonarias que alegadamente ha cometido la gestión que preside el licenciado Jorge Luis Saldívar. La denuncia fue hecha por Hilario Portorreal, regidor del Partido de la Liberación Dominicana, Marino Morán del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Arias del PRM e Inelda Tejada también del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros, los vocales de esa Junta Distrital, nos, nos encontramos altamente preocupados de la forma incorrecta que el director ha estado manejando eh, los fondos de esa Junta Distrital. Eh, habíamos notificado mediante algo así el 13 de junio, eh, solicitándole las informaciones eh, que nosotros consideramos y la, el cumplimiento de las resoluciones emanadas por el Consejo de vocales de la Junta Distrital de c A la fecha no ha entregado las informaciones y bueno, pues no hemos visto la necesidad de aquerellarnos eh, una vez más eh, en contra del director Jorge Luis y del tesorero Sandy Riva. Como decían los compañeros, con los colegas abogados, los cheques que hay en la bomba no coinciden. Solamente en el mes de marzo hizo un cheque por 492 mil pesos, un ayuntamiento que lo que tiene son 2 millones y, y piquitos para el año entero. Eso quiere decir que hay un exceso de gasto en esa Junta Municipal de Senoví, por lo que nosotros nos estamos carillando formalmente ante el señor Jorge Elizalde Mena y el tesorero Sandy Riva para que los tribunales de, de la República sean los que aclarecan los problemas que hay en esa institución. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.